Y uno viene de lejos y no, no atienden a uno. Ustedes y, llaman y no y es, le atienden. El teléfono. Sí, me canso de llamar y no me atienden. Entonces eso no es posible que uno llega aquí y no quieren atender a uno y no lo veo posible. Y cuando eso. vienen aquí el servicio cómo es presencial. Bueno, servicio? ese servicio le doy un cero. Eso no sirve. Que ellos aquí lo que están estafando a la gente. Ellos no están haciendo su trabajo. Por ellos no atenderme, me tenían mi documento escondido y me estafaron con 3.000 con 3, pesos. ¿Cómo fue esa estafa? Bueno, la estafa fue que ellos me iban a renovar mi pasaporte, yo no podía subir para la parte de arriba y se quedan con mis documento y después yo los recibí a las y 9.40 de la noche. ¿Quién les ese envío ellos acá en pasaporte? Eso fue aquí en la oficina, en la oficina lo que ellos tienen que trabajan aquí. Entonces, ¿cómo se produjo el, el tema de, de la estafa de los 3 mil pesos? Bueno, que eso eran los impuestos que yo tenía que pagar. Y yo le dije que si mis si mi documentos hoy no aparecían, yo le iba a respetar a los Estados Unidos. Pero previo ellos le dijeron que usted tenía que pagar esos 3 mil pesos de sí, impuestos. Sí. Y yo los pagué. Y después no, quería, no aparecían ni los documentos. El dinero no me importaba, pero mis documentos sí me importa. ¿No Entonces, ¿tuvo que hacer el proceso de nuevo? Sí, tengo que comenzar el proceso de nuevo otra vez. Yo quiero denunciar que en la oficina de pasaporte, por varios usuarios que ya lo han confirmado, la, con respecto a la cita, ellos le dan un número de teléfono, el cual cuando a ellos le da el deseo la gana de coger el teléfono, es que lo cogen para ponerle un día y una, y una hora de cita. Entonces, esas personas cuando bajan, se encuentran eh, desamparados prácticamente porque quieren renovar su pasaporte, porque tienen algún compromiso en Estados Unidos. Entonces, acuden a nosotros para que nosotros le ayudemos con una cita que se hace vía electrónica, que no es falsificada, sino que viene directamente del departamento de pasaporte de allá de su correo, el cual esa cita se le hace para de una vez. Entonces, esas personas... Pagan por eso porque nosotros no somos los que las hacemos, se hacen en los centros de internet y en los centros de internet se paga empleados, se paga luz, se paga local y se paga todo eso más algo que nosotros no ganemos. Entonces, ellos dicen que nosotros somos estafadores porque le hacemos ese favor a las persona que acuden a nosotros, no que nosotros acudimos a ellos, sino que ellos acuden a nosotros. Y nos quieren amedrentar mandándonos a la policía y meternos presos. Y yo puedo decir que la policía me puede llevar preso, pero me puede llevar preso con una justificación. No porque ellos digan que nosotros estamos estafando, que tenga una querella allí puesta en el, en, en el cuartel.